Bueno, nosotros tenemos un producto de nutrición orgánica. Es un producto que procura optimizar tus funciones mientras que te nutres. Eh, la idea es que sea un concepto nutracéutico, o sea, nutrición con una parte terapéutica. Nosotros combinamos eh, hasta más de 60 supernutrientes. Tenemos una base de hierbas medicinales verduras y frutas, todas orgánicas, 100% certificado. Nosotros tenemos una cadena de abastecimiento de pequeños productores con buenas prácticas agrícolas, todos productores orgánicos. Nuestro producto está recién elaborado siempre, te lo entregamos a domicilio para que obtengas las ventajas de una nutrición enzimática, funcional, terapéutica, con énfasis en la optimización de tu función digestiva. Si tu función digestiva está bien, el resto de tu cuerpo está bien. Si tienes alguna enfermedad, primero empezó con una inflamación crónica de tu tubo digestivo y después aparecen las otras enfermedades. Entonces, cuando logras optimizar tu función digestiva, desintoxicarte, depurarte, todo en tu organismo empieza a estar bien. Esa es la idea con nuestra nutrición. Los distribuimos a domicilio, tenemos pedidos por internet y también tenemos pedidos eh, por teléfono y lo llevamos a donde tú estés, eh, el producto recién elaborado. Bueno, y contanos un poquito cómo les ha parecido el, el evento. Bueno, es una idea maravillosa, yo quiero aprovechar para darle las gracias a Catalina Vélez, eh, una de sus super ideas y es maravilloso estar invitado a ella. Eh, este primer mercado artesanal pues ha sido una muy buena prueba, como todos los comienzos tiene sus bemoles y su parte fuerte, pero estamos muy contentos y la respuesta ha sido maravillosa, la afluencia de personas ha sido increíble también, entonces esperamos estar aquí, vamos a estar todos los meses de julio y eh, creo que todos los fines de semana de julio, perdón. y eh, creo que están pensando en abrirlo en diferentes casas, en otras partes de la ciudad, en el norte y en el sur, entonces sería maravilloso.